Uno somos y debemos ser solo uno, mano a mano, codo a codo, apretados en una unión fuerte, viviendo así hasta que llegue la muerte. Podemos ser muchos en la vida, pero lo importante es ser... Todos uno, unidos para amar, para evolucionar, para hacer una vida más capaz. Podemos conseguir mucho en la vida, cuando la unión nos hace fuertes, cuando el amor supera al odio.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 La unidad debe de ser la primera idea, juntos podemos más en todas las cosas, solo eres simplemente una voz callada, justo somos un clamor en la madrugada. Ni se te ocurra caminar solo en la vida, amárrate al grupo que te convenza, Luchar unidos es una gran dicha, demos unidos más amor a la vida. <muchas> La unidad debe ser siempre la primera Juntos podemos más en todas las cosas Solo eres simplemente una voz callada Juntos somos un clamor en la madrugada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 Hace la fuerza, todos unidos somos más fuertes.